San. Rafael Sanz, un amigo de muchos años, es miembro de la directiva de la Asociación de Centros Educativos Privados de San Francisco de Macorís. Eh, es, eh, vamos a hablar sobre las consecuencias del COVID-19 en el sector educativo privado. San. Buenos días, gracias por acompañarnos en De Mañana. Bien, buenos muy días, buenos San. días, Amado Francis, verdad, todos los eh, colegas periodistas... Ahí en cada uno en su casa y sí, de nuestra sí. casa, enviándole también saludos a todos los eh, espectadores de su programa de mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema básicamente sí. es eh, eh, hurgar, ver cómo está el, el, el asunto de los colegios privados en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Así es que adelante. Bien, Carolina, bien, adelante. Sí, sí, sí, Carolina. Adelante, no se preocupe. Bien. Eh, Carolina, de este lado. Eh, bueno, la preguntita un poquito caliente de una vez. Hay una situación con el tema de los colegios y los pagos. Eh, y la queja de los padres, que qué va a pasar con esto, si habrá alguna ayuda del gobierno, si los colegios disminuirán a la mitad de la cuota que no están haciendo. En todo este sentido económico, ¿cuál es la realidad de los colegios? y ¿Qué posición se entiende que van a asumir si continuará todo de manera igual en torno a los pagos? Ya vienen vacaciones también y se deberá continuar pagando. Excelente, excelente pregunta, Carolina. Mira, eh, el ministro le han formulado esta pregunta ya varias veces y ustedes como medio también, periodistas que están actualizados, eh, se han enterado, han visto la declaración de él, nosotros somos en unas cuatro mil y pico de mi pymes o pymes a nivel nacional. Eh, tú te puedes imaginar qué colapso traería el que en este momento la educación realmente no consiste en el apoyo de los padres. Eh, yo de esta, de esta situación, de esta pandemia, me llevo muchos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes que me llevo de manera personal es eh, la poca valorativa de algunas personas. Fíjate, por ejemplo, nosotros en lo particular, eh, nuestra situación, por ejemplo, docente no ha cambiado. En el sentido, solamente lo que ha cambiado es la experiencia de mandar a la casa eh, el muchacho a nosotros eh, quedarnos desde nuestra casa haciendo el trabajo que nosotros hemos hecho desde el 2014, por ejemplo, ADIS es una de las instituciones eh, que ha llevado la educación virtual a todos sus estudiantes. Ahora mismo, por ejemplo, yo le puedo inclusive mostrar, si, si así lo desean durante esta entrevista, una de las facilidades que tienen nuestros estudiantes a través de la plataforma que nosotros utilizamos con una empresa denominada Santillana. Para eso nosotros en el 2014 nos hicimos una inversión en aulas eh, montando pizarras, montando eh, data show, montando un internet ONT de fibra óptica para poder llevar realmente, desde el 2014 estamos hablando, para poder llevar educación donde quiera que el muchacho se moviera o el papá. Porque, por ejemplo, en lo que a nosotros nos compete, eh, el padre tiene una clave, por ejemplo, de la plataforma, y donde quiera que esté en su trabajo, Puede ver si hay alguna asignación para el estudiante, si el maestro dejó algo, si no dejó algo, si se discutió el tema, cuánto le evaluaron, etcétera, etcétera. Desde el 2014 nosotros estamos trabajando con lo que es la plataforma virtual. Ahora, la pregunta que me hace Carolina, en términos económicos, no, si, si todos sucumbimos en este momento, ¿qué le vamos entonces a dejar? Si nosotros, por ejemplo, que seguimos con una empleomanía pagándole, activa, y no podemos entonces captar los recursos porque esto es una cuestión de realidad. O sea, a muchos les gustaría, por ejemplo, eh, bueno, mi primera profección, mi primera carrera fue periodismo, ustedes lo saben. Pero para nosotros los periodistas eh, sería fascinante escuchar noticias fabulosas que a la gente le guste, que le agrade. Lamentablemente, nosotros no tenemos noticias que sean tan agradables porque entonces... Si quiebran a los colegios, mañana, ¿cómo nosotros lo vamos a poder pagar a nuestra empleomanía? ¿Cómo siguen los servicios eh, dándose en los centros educativos? Claro, desde la asociación se están mirando eh, vías de cómo poder enfrentar tales situaciones y como ya sabe todo el mundo, todo el que se adhiere, todo el que, eh, bueno, pues grita, dice, mira, yo necesito que me ayude en este momento con tal cosa. No se va con las manos vacías, pero no podemos en este momento de crisis de todo el mundo, que lo entendemos, eh, generalizar una situación donde suena agradable al oído, pero también que nos lleve a la quiebra a nosotros, los pequeños eh, eh, negociantes de la educación, porque es un negocio, o sea, es un negocio, no podemos decir que... No podemos decir que no es una empresa porque entonces nosotros cómo le pagamos a nuestros trabajadores, cómo pagamos los servicios, cómo pagamos los impuestos, cómo pagamos San, todo lo que, todo el arsenal de, de, de, de productos que a nosotros se nos brinda. Mira, San, eh, ¿cómo te sientes? <coughs> Yo estoy muy afectado bien, gracias por, a Dios. Afectado por lo que espera la, la tus clientes que ve el colegio. <risa> sí, sí, en cierta forma, aunque hemos sido déjame hacer una pequeña acotación hemos sido Ajá. muy dichosos en ese sentido porque los clientes particularmente de nuestro centro han entendido la realidad y aunque hemos en algunos casos eh, flexibilizado, flexibilizado algunas, sí. eh, algunas formas porque este es un momento de todo el mundo flexibilizar, eh, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque a nosotros nos llaman al celular, están ahí, sí. le voy a pagar ¿cómo le pago? o sea, están pendientes de ese servicio okay. una pregunta, bueno, por lo que te he escuchado hablar Entiendo que ustedes no se no se acogieron al, al plan FASE. Una parte de la mayoría de los de los centros educativos, por ejemplo, si tú miras el salario que tiene la TSS nominal es de, de $10,730 mil pesos. Aquí hay centros educativos. ¿Para tu sector? No, ¿Eh? no, no. Para, no, para la MIPYME, para la MIPYME exactamente. Entonces, ese es el salario mínimo para la MIPIME que establece la TSS. Eh, la realidad de la mayoría de los centros en provincia, porque eh, la gente confunde los colegios de Santo Domingo y de Santiago, donde un colegio te puede pagar con, con un solo mes que tú pagas, por ejemplo, en Santiago, en Santo Domingo. Tú pagas el año completito y te sobra dinero. En colegios, por ejemplo, como San Francisco, un colegio como Salcedo, sí. eh, Cotuí, Moca, etcétera, etcétera, o sea, donde la tarifa, lo más que te llega de un colegio son cinco mil y pico de pesos, lo más, mientras que un solo mes en un colegio en Santo Domingo te puede llegar a 50, 60, 70 mil pesos un solo mes, con lo que tú haces el abono de un mes en uno de esos colegios, tú pagas el año completo y te sobra dinero y si tienes dos niños lo pagas los dos en San Francisco de Macorís. O sea, está muy bueno, bien una eh. realidad diferente. Entonces, eh, eh, voy al tema, al tema de fase. No, eh, eh. Ah, porque eh, por lo que he visto, eh, tú has expresado que eh, tiene una cotidianidad laboral y que no está en fase porque se supone que está cerrado, no estás laborando. Y una de las cosas que se queja, bueno, es un chiste realmente, porque ahora qué cosa, tengo que pagar el colegio y yo soy que doy la clase en la casa. Es un asunto de juego, juego. Eh, no es de, bueno, no, no. Es en... No, no, en Marito, el caso, ya tú sí. lo explicaste muy bien, ya tú lo explicaste muy bien que ustedes han seguido haciendo su labor, pero me preocupa sí. porque ustedes estando cerrados se entiende que baja la condición por la misma población que tampoco está laborando y que quizás esté su empresa en fase y no esté recibiendo el salario que normalmente recibía. Hay muchos de esos yo sé que hay otros que no dependen de un salario, que son empresarios o que son personas comerciantes o que tienen sus carreras y tienen su soporte, porque es una diversidad de, de padres. A ese sentido es que me refiero, que entendía que ustedes estaban sometidos a fase, y que eso no era ningún problema, el hecho de que si en un momento flexibilizar o no cobrar un mes de marzo o el de abril, no sé, que era lo que más o menos creí que Carolina estaba... Eh, indicando que mucha gente se ha quejado. Bueno, déjame, el, eh, déjame, escúcheme, eh, déjame acotar sí, un poquito sí, ahí, sí. Francis, Completa en el sentido, idea, por ejemplo, hay colegios que sí, por ejemplo, tienen una parte de, de empleados en fase, pero no todos, como te decía, porque ahí estaba explicando de que el salario mínimo, okay. por ejemplo, nominal para la TSS es de 10.730 pesos. Hay, por ejemplo, centros educativos que te cobran 800 pesos un mes de colegio en sectores deprimidos de San Francisco de Macorís. Entonces, por ejemplo, si le pagan a un maestro eh, una suma que no asciende a los 10.730 inmediatamente lo suben a la TSS. La TSS, de manera automática, ese es el, el valor que le establece como sueldo, por ejemplo, a esos pequeños colegios. No hay forma de tú quejarte, no hay forma de cómo tú eh, hacer. No, tú tienes no chance en absoluto de cómo tú resolver esa situación. Por eso, muchas pequeñas empresas han optado por quedarse fuera, por ejemplo, de lo que es la TSS, en detrimento inclusive del mismo empleado, lamentablemente. Pero un empleado que, por ejemplo, en un colegio que, que cobra 700, 800, 1,000 pesos, 1,200 pesos, y le pueden pagar 7,000 pesos a un muchacho que todavía está en la universidad, que todavía está en formación, no lo pueden poner a pagar al centro, a ese pequeño centro, por el valor de mil 10,730 pesos. Y por eso, esa situación ha traído una marginalidad de aquellos pequeños centros que no pueden estar totalmente en fase, claro la mayoría de los colegios grandes de aquí de San Francisco, todos casi tienen su empleomanía en fase y le han completado hasta donde tenemos el, eh, la información, le han completado, eh, por ejemplo en el caso de IAVIS nosotros completamos lo que es la diferencia de fase a lo que es su salario, eh, aún sabiendo amado eh, tú Francis eh, eh, y ustedes que la mayoría son abogados que por ejemplo estamos amparados mediante el decreto, de que es opcional de que se daría, no es obligatorio, pero nosotros reconociendo el valor del empleado, hacemos un esfuerzo aún cerrado, aún no estando recibiendo todos los pagos, para que ese empleado no se vea afectado de manera significativa. Bien, y el Así es, eh, en este caso, eh, Sanz, que una persona no tenga dinero para pagar, eh, porque el ...porque no está produciendo. ¿Qué medidas están tomando los colegios para esto? O sea, yo no, no tengo no. dinero para pagar. ¿Qué pueden hacer conmigo? Bueno, tú no tienes dinero, por ejemplo, para pagar ahora. A ti Exacto. se te hace un aplazamiento de esa deuda. Tú puedes hacer un convenio con el director... Y decirle, mire, yo no puedo ahora pagarle, pero inmediatamente yo empiezo a producir, yo le voy a pagar. Y tú haces un convenio de pago como normalmente lo haría con cualquier otra empresa que tú eh, contraiga una deuda. Porque el colegio no es un ente inflexible. Este es un momento de flexibilidad para todo el mundo. Entonces, ahora, claro, también tú tienes que entender, yan yan que este es un momento donde la gente, muchas personas que son malas pagas, se aprovechan del momento sí. para entonces... <risa> Para entonces tener una justificación con el dinero guardado y no valorar, no, no, no, porque tenemos que ser, una de las verdad, cosas que, me caracteriza es que yo soy sincero bueno, en lo que planteo. La la y la gente no lo de lo y no lo quiere pagar. No, y lo peor de todo esto es gente que tiene dinero, que tú sabes que tiene dinero, que te dice que la cosa está difícil cuando no puede pagar dos ah, mil y pico o sea, pesos, ver, tres sí. mil pesos de un mes de colegio. Por Dios, ¿en qué sociedad estamos? Usted cuando usted, mamá cuando te lo están diciendo, no. <risa> <risa> Oye, <risa> eh, eh, tal vez esa pregunta de aquel lado también sonaría un poco jocosa, ¿verdad? El, el sí, qué, sí. ¿cuál es el alegato que contrae o que contiene? Eh, en, en el enjuiciamiento de un padre que sabe que tiene los bolsillos llenos guardados en el banco y que le dice la cosa está difícil producto de la pandemia. Ahora sí. yo le dejaría eso a una persona que sea chiripero, a una persona que realmente sea un asalariado con bajos ingresos, donde yo le pueda decir sí es verdad, no se preocupe si tenemos que dejarle el año gratis se lo dejamos con mucho gusto y con mucha propiedad, porque nosotros por ejemplo tenemos padres motoconchistas que acumulan, por ejemplo, ellos van a la oficina administrativa y llevan, el día 19 ya te llevan, por ejemplo, mil pesos en 50 pesos, billetes de 50 pesos. Esas son personas que en este momento necesitan nuestra eso es bonito ayuda. Esas son personas que uno le dice en este momento no pague nada porque usted no tiene nada, usted no ha podido motoconchar. Entonces, ah. eso es reconocer el valor humano a esa persona que te ha dado la mano en momentos difíciles y que ahora no puede. El año, señor ministro... Eh, sí, gracias. Eh, en junio termina ya el año escolar. La parte de evaluación, ¿cómo se haga eh, Es para todos los mismos, escuelas y colegios, pero eh, nos orientas en ese sentido, por favor. ¿Cómo se evaluará a los muchachos? Bien, en nuestro caso en particular, nosotros, por ejemplo... Hacemos uso de varias herramientas tecnológicas. Este es el momento de utilizar a Skype, este es el momento de utilizar a Zoom, este es el momento de utilizar a jitsi.org, este es el momento de utilizar <coughs> la red de, de, de Bill Gates, de uh, Windows. Eh, bueno, este es el momento de utilizar todos los mecanismos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Nosotros en particular utilizamos una red aparte de nuestra plataforma, por ejemplo, de, de primaria hasta el primer ciclo de secundaria, llámese tercero de secundaria, que anteriormente era el antiguo primero. Nosotros lo tenemos todos esos estudiantes empadronados en la plataforma de Santillana. Por ahí nosotros tenemos un programa que se llama Pleno. Ese programa le genera una prueba al estudiante y el estudiante la llena en su casa y le envía por el mismo programa y el programa se le evalúa y le dice la calificación. Pero para nosotros poder vigilar de que ese estudiante no está falseando, nosotros también podemos hacerlo a través de exam.net. Exam.net es una red que te da la facilidad donde tú puedas hacer todo un mecanismo de evaluación vigilando al estudiante, sin poder el estudiante moverse de pantalla, porque si se mueve de pantalla y va a buscar algo en Google, entonces automáticamente lo saca y pierde el examen, a menos de que el profesor con el control no vuelva a generarle la entrada. O sea, tenemos muchísimos mecanismos de acciones que podemos nosotros poner en la mano de aquellos que nos están escuchando para que poder colaborar con algunas ideas a aquellas personas que no han podido tener este, estas ideas para poder hacer las evaluaciones. Pero hay esa, multiplicidad. Esa, plataform, esa plataforma es de Santillán, esa que tú mencionas ahora. Eh, la, que yo me, la que yo digo exam.net. Que... No, exam.net no es de Santillana, es una okay. empresa británica. Ahora, okay. la de plataforma tiene un, la plataforma de Santillana <coughs> tiene un programa que se llama Plenos. En ese programa, la evaluación es chéverísima porque tú haces todo tu examen, inmediatamente tú le das un clic y lo envías, el examen se autoevalúa inmediatamente y te da el resultado. Okay. O sea, que el maestro no tiene que coger lucha. Ya. <risa> <risa> okay. muy bien, muy bien, magnífico. ¿Alguna otra pregunta ayer ya en la antigua? No, no, ya era eso. Eh, y motivar a la gente a que pague, a que pague su colegio. Sí, bueno, eh, nosotros nosotros sabemos de que realmente ha habido en ciertos eh, niveles, en ciertos sitios, ha habido un apagón educativo. En el sentido de que, por ejemplo, por más que tú quieras desde un WhatsApp, tú no puedes llegarle a la a, a masa que, que no tengan acceso a Internet. Y, y decir claro. otra realidad sería ser hipócrita, o sea... Nosotros sabemos de que aquí hay sectores que no están recibiendo la educación como debería ser, porque yo desde mi WhatsApp no puedo realmente hacer todo lo que yo hago desde una pizarra y en vivo. Además de claro. que aún teniendo, es, aún teniendo plataforma, aún teniendo plataforma, aún teniendo todos los recursos disponibles, no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, porque por ejemplo ahora ustedes están cada uno en su casa, están haciendo todos los estragos y han podido subsistir, pero no es lo mismo estar en un set en el programa donde ustedes todos estén viéndose la cara, donde ustedes estén todos dándose un turno, pero aquí alguna vez hasta se chocan las voces. En el sentido de la educación, sabiendo que tenemos una República Dominicana con una realidad de Internet muy baja y con una realidad de equipos, también en hogares de escasos recursos, donde no aparece un computador, donde no aparece una tableta, donde no aparece una laptop, realmente la situación es un poco precaria. Pero gracias a Dios nosotros estamos subsistiendo a nivel global, hablo a nivel global porque nuestro interés no es en lo particular como empresa privada ni como colegio privado, sino que a nosotros nos interesa la educación a nivel, a nivel general. Por eso es que ahorita dije cualquier colega que tenga alguna inquietud sobre lo que es la evaluación nos puede uh, pues apelar y nosotros con mucho gusto le vamos a hablar bueno. de las facilidades que tenemos. Finalmente, finalmente, San, quisiera escuchar ya en la postrimería de esta entrevista, quisiera escuchar tu posición con relación a si tú crees que la, las clases que se han dado de la manera como ha, se haya podido eh, utilizar alguna plataforma, fuese, fuese Zoom, fuese Skype o cualquier otra, ¿tú crees que es suficiente para entender que, que todo el, el, el año se ha aprovechado por lo menos un porcentaje importante o, queda, o, o de alguna manera quedará trunco este año producto de esta situación por la que atravesamos? Bueno, eh, eh, las realidades van a ser diferentes, amado. Por ejemplo, eh, si nos tocas a nosotros en particular, nosotros te podemos decir que hemos podido satisfactoriamente salir a camino con todo lo que tenemos y que hemos eh, tal vez logrado un, un porcentaje de satisfacción extraordinario porque le hemos emprendido a, toda, a todo dar con todas las vías que nosotros hemos podido. Claro. Hay ciertas cosas que se quedan también de aquel lado. Muchachos que los padres no lo dejan dormir más de las horas que tienen que dormir. Eh, muchachos que aún nosotros, por ejemplo, estamos llamando, integrándole que si no se activa, lo vamos a dejar en aplazamiento. O sea, porque esto es una cuestión de realidad. Aquí no venimos sí. a empañar, no venimos a empañar nada. Aquí estamos actuando con la realidad. Así como hay padres muy responsables, así también hay padres que lo dejan dormir hasta las 12 y la 1 sí. de la tarde y andan los muchachos buscando qué que puso el profesor. Entonces nosotros, desde, <risa> no. sí, desde que esto estalló, nosotros dijimos vamos a seguir trabajando cada quien en su horario, <risa> cada quien como lo hacía de manera presencial, va a entrar a su hora y le va a poner los avisos que tiene que dejarle de sus asignaciones. No, Pero claro, pregunta. es una Gracias. inquietud ya muy interesante. Francia. Arrón, no, un una gracias, gracias. San. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias. a, gracias tí, a, a ustedes por la oportunidad. Sí, como no. Buenos señores, días. Sí, gracias. Feliz día también para ti y los tuyos. Bueno. cuídense. La gente Bien. que paga el colegio. <risa>